Así como... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y sí, hoy con cambiazo de look radical. Ya no es la melenaza. Tenía pues eso. El pelo Rapunzel. Nada. Decidí cortármelo. cambio de look. Confiar en mi peluquero. Y listo. Hoy tenemos una duda súper frecuente. Que es... ¿Qué puedo utilizar? Cuando me sale un granito. Así como... No sé si ven es esto que está por aquí granito desagradable antes de un evento o seguramente pues que has comido un poco peor de lo normal, no has dormido bien, factores de estrés, etcétera y te puede salir algún granito por ahí indeseado, pues ¿qué vamos a hacer? primero no tocarlo, evidentemente esto es como regla básica, aunque sea la tentación que uno quiere que... no hay que hacerlo. <ríe> y lo segundo es que vamos a hacer un tratamiento para ver ¿Qué pasa con este granito? Vamos a aplicarle algunas soluciones que son súper fáciles y que en una noche se te puede ir tranquilamente. Para comenzar, ¿por qué me va a salir este granito? Pues bueno, si obstruye este poro, no puede salir la grasa, suciedad, etc. De que estés comiendo peor de lo normal, si has tenido algunos excesos típicos de esta época del año, pues también puede ser que tengas algún tipo de estrés adicional, puede ser que haya un cambio de clima, también como en esta época del año, y que todo esto confluya para que el poro no se libere, y no salga pues la, la renovación celular, las escamitas o la grasa, se tapona, se queda ahí incrustado, hace una inflamación, se puede llegar a me infectar y me sale mi gran grano de la vida. Estos granos lo puedes ver o con la típica cabecita blanca de la pústula del pus, o pueden ser de esos que te duelen un montón premenstruales y que son... Eh, rojitos y que no salen pero que duelen la vida para todos estos la solución va a ser básicamente la misma aunque son de naturaleza diferente y se denominan de manera diferente pero el tratamiento básicamente es ayudar a que esa inflamación baje y a que esa infección se mm, disuelva. Por ahí. Una de las formas que yo prefiero para tratar este tipo de granitos es con los Parches. Hoy en día existen infinidad de parches de hidrocoloides que simplemente son estas mmm, plastiquitos, como si fuese un plastiquito, que contienen activos que generalmente son para tratar el grano y que me lo voy a colocar encima del grano durante toda la noche. Yo prefiero de esta manera, aunque hay unos que dicen te lo dejas dos horas, te lo dejas toda la noche, te yo me lo pongo en la noche con mi piel limpia... Me voy a dormir y en la mañana eso no ha aparecido, no existe. Existen diferentes tamaños en cómo va a venir este parche. Estos, por ejemplo, son unas estrellitas que contienen árbol de té y ácido salicílico. Te lo colocas encima del granito y listo. Hay unas que pueden venir en forma de circulitos. Y están mis favoritos hasta el día de hoy, que son estos de Acnemi. Súper famosos, se han hecho súper virales, pero es que en realidad tienen componentes que son diferentes al resto. A mi parecer son mucho más completos. Contienen el ácido salicílico que va a limpiar el poro de dentro hacia afuera. Contienen retinol que va a ayudar con la renovación celular. Tienen ácido hialurónico que van a hidratar, porque le estamos aplicando activos que son cañeros a la piel. Y van a hidratar esa zona para evitar que se enrojezca y produzca la Típica mancha de un granito. Contiene niacinamida que va a hacer un efecto antiinflamatorio y seborregulador. Adicionalmente son súper famosos porque contienen como unos micro dardos. Que suenan como demasiado dramático. Pero son como unas micro mmm, agujitas, como unos micro dardos tal cual. Que van a ayudar a que penetre mucho más el activo. El parchecito contiene estos dardos y lo que van a hacer es... Aplicártelo en la piel que no te va a pinchar, no vas a sentir dolor, no vas a sentir nada, sino que simplemente va a ayudar a que penetren mucho mejor estos activos y se difundan mucho mejor y puedan desinflamar en mucho menos tiempo. Ciertamente son los más costosos del mercado que he visto, pero también son los que mejores resultados he tenido. Así que... Esta es una excelente opción, pero no la puedes utilizar si estás en periodo de embarazo Porque contiene tanto retinol como ácido salicílico, que son dos activos que no se pueden utilizar durante el embarazo Ya en periodo de lactancia es diferente y esto lo vas a consultar con tu médico tratante En principio, la evidencia dice, la última, que sí se podría utilizar si estás en periodo de lactancia Pero siempre consúltalo con tu médico También tenemos estos lapicitos típicos o geles típicos de utilización para tratamiento puntual de granitos. Yo no soy tan fan de esta opción porque siento que tardan muchísimo, muchísimo más que estas opciones de los parches y que puede haber algún tipo de marca luego del granito, pero igual tienes estas opciones. Lo otro positivo de los parches es que al crear como una capa de film encima del grano va a hacer que esto como que se concentren mucho más los activos y puedan penetrar muchísimo mejor y también por ese efecto de film, bajan la inflamación de este granito pudiendo hacer salir lo que es eh, la suciedad que pueda estar incrustada. Así que ya sabes, si tienes un granito, pues esta es una opción muy, muy rápida. Aparte hay de todos los precios, hay de todas las opciones. Si estás embarazada, busca a aquellos que no digan ni ácido salicílico ni retinol. Hay unos con árbol del té, o sea que van fenomenal y eso sí los podrías utilizar y simplemente te lo dejas toda la noche y en la mañana siguiente vas a ver los resultados. Déjame en los comentarios si lo has utilizado y cuál ha sido tu experiencia con ellos. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.